Aquí estamos. Bueno, shalom a todos. Eh, primero que nada me disculpo por el último par de días que fueron de silencio. La verdad es que me quedaron todo tipo de trámites de esos que requieran que uno se lleve el avatar, el cuerpo, de un lado para otro. Y me tomaron tres días enteros de estar en carreteras y demás. Hoy Barujayem es de vuelta el primer día que pasó el día trabajando y estudiando aquí en casa, y entonces quiero inaugurarlo con, con esta conversación juntos. Eh, por supuesto, como hemos dicho cada vez, estos son encuentros informales. Venimos a tertuliar. De modo que yo traigo algo para comentarles que, que no es un shiur, una lección, sino que es gotas, chispas, de lo que me lleva a pensar aquello que estudio o aquello que vivo. Y están todos invitados a pedir interrumpir interrumpir, a formular preguntas, comentarios, a contar anécdotas. Estamos aquí para pensar juntos. Hay un rap muy grande y también muy polémico eh, que falleció hace unos 30 años, algo así. Se llamó el Rab Abraham y Joshua Heschel Les he comentado de ustedes en distintos vídeos, desde que, desde que lo descubrí de alguna manera, descubrí sus libros hace un par de años, por primera vez, creo que fue hace un par de años, y el caso es que, no les voy a hablar de él ahora, porque lo hemos hecho en otros libros, un personaje admirable y maravilloso, de esos que sienten la Torah, viven la Torah, del modo, del modo más puro y luminoso de todos. Él vive una Torah que, que enseña compasión, que enseña empatía, que enseña todos juntos, que enseña, que enseña amor, amor activo, amor como el amor divino y demás. Y hay un libro de él al que yo hace mucho tiempo que quería hincar el diente. Eh, Creo que es el único libro que él escribió directamente en hebreo, si la memoria no me falla. La mayor parte de sus libros los escribió en inglés. Y, y un discípulo, un hombre sabio que se llama Dror Mondi, los, los tradujo al hebreo. Y, de, y algunos de ellos están traducidos a otros idiomas, como el libro de los profetas, que creo que lo tenemos en nuestra biblioteca pública, y si no lo vamos a tener. Este, hablando de biblioteca pública, hoy sumé a nuestra biblioteca, disponible para todos en el canal de la biblioteca, dos libros nuevos, que no son nuevos, claro está. Dos libros que me parecen muy importantes para la biblioteca de todos. Uno es Las Mil y una Noches, en una edición exquisita, en formato PDF. Y el otro es uno de los libros de matemáticas recreativas de del gran Martín Gardner, que, que tiene la habilidad de, incluso para quien no sabe matemáticas obviamente tiene la habilidad de inspirar amor por las matemáticas y, y ampliar nuestra capacidad de pensar cosas por vía de afilar el sentido matemático de todo. Eh, es un libro que, que es disfrutable por grandes y chicos por igual, y que a todos nos va a hacer mucho bien. De modo que esos dos libros están en nuestra biblioteca pública. El caso es que hay un libro que, que quería hincarle el diente hace mucho tiempo. Eh, Estaban muy caros sus tres tomos por ahí. Y finalmente Baruch Hashem, Baruch Hashem cayó en mis manos. El libro se llama traducido al español el nombre, Torá de los Cielos en el Espejo de las Generaciones. Y lo que se plantea allí, lo primero que se plantea, apenas empecé a estudiarlo, terminé el prólogo y estoy en el primer capítulo, y eso solo son unas cuantas decenas de páginas, y lo que empieza por plantearse rabo Abraham y Oshua Eshel en este libro es la distancia entre dos modos de entender la Torá, o dos modos de, a partir de la Torá, desarrollar nuestra propia Torá interior. Y esos dos modos se convirtieron en, en corrientes de pensamiento, propiamente dichas, en corrientes interpretativas de la Torá. Estos dos modos se, se llaman así. A ver, ¿por dónde vamos a explicarlo lo más sencillo posible? Y de vuelta, si, me, si, si lo que digo no se entiende, por favor, interrumpirme eh, con amor. La idea no es que uno diga palabras que no se entiendan al aire y se sienta muy grande por decir cosas que no se entienden, sino que digamos cosas que se entienden y que nos cambian, que nos ayudan a pensar mejor y a vivir mejor entonces. En el Talmud de Babilonia, el Talmud Babli, ustedes saben que hay dos Talmud que se criaron más o menos en paralelo, al mismo tiempo que un gran grupo de sabios se encontraban en Babilonia, en la ciudad de Babel, y desarrollaron un Talmud desde allí, y lo conocemos como el Talmud Babli de Babilonia. También había sabios que estaban en Jerusalén que estaban en la tierra de Israel, y todos contaban con la misma Torah y con la misma Mishnah que es la primera parte, digamos, del Talmud, que, que se formó durante todavía tiempos en que existía el templo, y está escrita en hebreo. Y a partir de esa Mishnah los sabios de Babel hicieron un Talmud, y los sabios de Jerusalén hicieron otro Talmud conocido como el Talmud y Jerusalén y ambos Talmudim siguen básicamente los mismos hilos conductores de pensamiento, o sea parten de las mismas premisas, tratan de explicar y de desarrollar las mismas cosas y sin embargo ya en el prólogo y en el principio de este libro, Rabbé Heschel nos señala hasta qué punto sus caminos son divergentes. Y nos promete para más adelante en el libro incluso Boccati di Cardenale como qué pasa con unos cuantos de los sabios a lo largo de las varias generaciones que tomó confeccionar el Talmud. Hubo varios sabios que en realidad vivieron en Babel y vivieron en Jerusalén y volvieron a vivir en Babel o al revés. Y de alguna manera fueron trasladando, fueron llevándose metáforas consigo de un lado para otro. De todos modos, los sabios de Babel en general ven la Torah ante sí y dicen, esto es un libro de ley. Este es el libro de leyes que el Creador escribió, en el cual están todas las mitzmot, todos los preceptos, todas las órdenes que el Creador requiere del hombre en general y un cuerpo grande de ellas, del judío en particular, cumplir. Y lo que nosotros tenemos que hacer entonces, se dijeron los sabios de Babilonia, es entender cómo se debe cumplir cada precepto. Quiere decir crear, como hacen los parlamentos de los países que tienen una constitución, crear normas que rigen a la ley. Eso en tanto poder legislativo. Y en tanto poder judicial, crear una jurisprudencia apoyada en las leyes de la Torah. Y entonces, la enorme mayoría del Talmud Babli se dedica a engendrar lo que llamamos la alajá. La traducción conceptual de al es la norma que rige a la ley. Esto se puede, esto no se puede, esto se hace así, no de otro modo. Esto se hace primero y esto se hace después. Y así sucesivamente. La halajá viene a enseñarnos cómo cumplir las mitzvot. El creador dice que podemos comer de tales animales y de tales animales no. Tenemos que saber de los que podemos comer o de qué modo podemos comer. El creador dice que tenemos que cuidar Shabbat. Alguien tiene que enseñarnos de qué modo se cuida Shabbat. Tenemos que ponernos zapatos y los zapatos tienen cordones. Es importante que la halajá nos diga para estar en armonía perfecta con la ley del Creador. ¿Qué zapato nos ponemos primero y qué zapato nos atamos primero? ¿Qué zapato nos desatamos primero y qué zapato nos quitamos primero? Una pista nunca es la misma respuesta. Eh, nos cortamos las uñas de nuestras manos y de nuestros pies. Tenemos que saber, en base a, la que, a lo que podemos deducir de la Torá, que simbolizan las uñas, Precisamos una alajá que nos diga en qué orden deben ser cortadas las uñas. Y así sucesivamente. Y los sabios de Babel se sirvieron de todas las metáforas de la Torá y de todas sus abstracciones posibles, mayormente para crear un mundo de alajá, un mundo de normas. Ahora, la palabra alajá misma, perdón, sale del verbo la lejeta que significa ir, caminar. La halajá viene a enseñarte cómo se camina por este mundo, en cada, en cada orden de la existencia. Como en este mundo caminamos siempre en términos de que nos desplazamos en el espacio y vamos cruzando el tiempo en un único sentido. Entonces tenemos que saber, ante todo lo que nos encontremos, qué hacer con ello. De algún modo todo el mundo de la halajá es... Es muy peligroso lo que voy a decir y pido tomarlo con muchas, muchas pinzas. Eh, es una idea borrosa. Pero todo el mundo de la al de alguna manera, es una metáfora posible, entre tantas, y, y una metáfora necesaria, pero no la única, del de corpus entero de la Torá. Yo puedo ver a la Torá como leyes, como las ven los sabios de Babilonia, y la enorme mayoría de la Torah está llena de leyes, aunque no toda la Torah es leyes. De hecho, todo el libro de Bereshit no es leyes, salvo en el caso de Noach y un par de excepciones más. Y ahora enseguida vamos a ver qué es si no es leyes. Entonces, yo puedo tomar toda la Torah, o la enorme mayoría de la Torah, como un conjunto enorme de leyes. Puedo... Como hace Rashi, por ejemplo, al principio del mismo de Bereshit, puedo tomar todo lo que de la Torá no es leyes como soporte en el que se asientan las leyes. Por ejemplo, Rashi se dice a sí mismo al principio de Bereshit que, caramba, es, es notable como si el Creador nos da una Torá que es ley, ¿para qué nos escribe todo el libro de Bereshit y todo el principio del libro de Shemot, de Éxodo? donde mayormente no hay leyes, donde mayormente se nos relatan cosas, se nos cuenta cómo fue creado el mundo y cómo vivieron las primeras decenas de generaciones del mundo, y así, y se nos dan ejemplos, pero no hay leyes, no hay mitzvot. Y Rashi allí asume que todo eso es dado para que se entienda luego cuál es la fuerza de las leyes que vienen después. Si la Torah después dice, por ejemplo, que el pueblo de Israel, ha de ser el soberano de la tierra de Israel. Eso se va a entender a partir de los relatos del Génesis, de Bereshit y demás. Y digamos que está bien eso, pero no suena suficiente. Pero de vuelta, Rashi viene ahí explicando lo que hicieron los sabios de Babel. Viene, viene entendiendo la Torá desde esa óptica. Y los sabios de Yerushalayim, entre tanto... Los sabios de Jerusalén que estaban haciendo otro talmud, pusieron especialísimo acento. También se dedicaron a la alajá, también determinaron alajá, también compartieron el procedimiento de la alajá. Pero en realidad pusieron un gran, un enorme acento en otro de los modos de leer la Torah, que se llama en hebreo agadá. No hagadá como la hagadá de Pesach, que empieza con una letra EI, sino hagadá con Aleph. <coughs> hagadá sale del verbo lehagid. Lehagid quiere decir decir, pero en general, cuando la Torah usa el verbo lehagid entre distintos verbos que hay para decir, cuando la Torah usa lehagid, tiene que ver con un decir que se aplica a modificar directamente la realidad, que un, un decir que, caramba, que habla y se cumple, hace algo en nuestra realidad. Y ese mundo de la Hagadá toma a la mayor parte de la Torah en, en otro de sus rostros, en el rostro de arquetipos, paradigmas, ideas míticas, dibujos, eh, todo aquello que nos va a llevar a imaginar en términos de pensamiento analógico, más y más y más allá, a qué se parece esto, que se parece a esto, que se parece a esto, que se parece a esto. Parece a esto? Y entonces vamos a aprender como si fuera de cuentos. Entonces, en la Agadá, por ejemplo, se encuentra todo el Midrash. Y en la Agadá se va a tener que encontrar también el pensamiento místico. Y, y fundamentalmente, de alguna buena parte, al menos de la Kabbalah, en la Agadá se va a encontrar todo aquello que ve a la Torah como, como un texto infinito. Como, paradójicamente, como lo que Borges llamó la Biblioteca de Babel. Una biblioteca infinita en la que caben todos los libros, pero todos los libros están adentro de un libro solo. Como decía Rab Shechet en, en Pirkei Avot, sobre el final de Pirkei Avot, si no me equivoco, dice respecto de la Torah, da las vueltas y vueltas y vueltas a la Torah y vas a encontrar lo que busques porque todo está en ella. Entonces, claro, en la Agadá, los, los grandes sabios de Yerushalayim, y tras ellos muchas generaciones de sabios, se han dedicado a escribir historias paralelas o historias que suman detalles a la historia de la Torah y que a veces se contradicen entre sí y que a veces es sencillamente una tontería preguntarse uno si tendrán verdad histórica tales o cuáles historias, porque, porque ni siquiera tienen esa pretensión porque da igual porque no nos importa en realidad, porque son cuentos que vienen a sanar el alma. Son cuentos que vienen a hacer algo en nuestros corazones. Son historias que no son para pensar con la razón, sino para absorber y permitir que nos den forma. Algo así dijo, dijo rabin Ahmad de bendita memoria acerca de sus propios cuentos cuando prohibió a sus discípulos interpretar los cuentos que él contaba. Hemos hablado de esto alguna vez hoy día, es, esa prohibición está olvidadísima y es muy triste porque la gente que cuenta cuentos de Achman y ocupa mucho más tiempo en contar sus propias interpretaciones o interpretaciones más o menos oficiales, como si fuera de los cuentos de Achman, que en contar los propios cuentos. Este, creyendo eso de la Agadá y, y la importancia enorme de la Agadá es que personalmente elegí eh, hace muchos años, pero progresivamente cada vez más, intentar contar historias, contar cuentos, contar leyendas, de esas que tocan el corazón y ayudan a sanar, a, a rectificar el pensamiento, hacen bien en el modo en que aprendemos a estar presentes en nuestra propia vida. Y por eso mi elección eh, fue muy fácil, también tengo Muchas, tengo unas cuantas decenas de horas seguro de videos de alajá, pero caramba, la alajá la podemos estudiar en libros cuando queremos. Y en cambio la agadá es algo que va mucho más de corazones a corazones. Estoy estudiando este libro de Rav Heshel con ayuda de Hashem. En estos días empieza, empieza a cumplirse esta rutina nueva que he generado para la casa nueva para la casa que ahora sí, de algún modo, es mi representación particular de nuestro templo de pasos. Y para ese otro dibujo bien agadático, bien del mundo de la agadá, que, que, que me vino regalado del cielo al mudarme aquí, la idea de el barco pirata, eh, el barco de seres libres que andan en alta mar, eh, piratas buenos, bueno, nuestros pero un barco de seres libres en alta mar, un barco de gente que cuando nos juntamos conformamos un templo o un barco, da igual, pero conformamos un algo que, que hace un circuito y en ese circuito compartimos entre nosotros sin toda esa hojarasca y todo ese barullo que el mundo exterior trata de hacer caer sobre nosotros. Este libro de Rav Heschel promete maravillas y con ayuda de Hashem en esta nueva rutina, en esta nueva casa, esta rutina que consagra a modo de templo este espacio en el que paso la mayor parte de mi tiempo, voy a empezar a dedicar el principio de mi estudio de cada mañana. Va a empezar con este libro y con ayuda de Hashem cada vez que encuentre algo que compartir de este libro como por supuesto de los otros con que sigue mi orden de estudio de cada día. Vamos a reservarlo para este tipo de encuentros, como ahora, que vamos a intentar que sean cada vez más frecuentes y, y más, con más soltura. Eh, antes de, de completar y de dar por terminado esta suerte de monólogo mío, que no quiere ser un monólogo esta idea, pero bueno, aunque sea el principio que lo sea, Quiero contarles algo que me di cuenta ahora, hace un ratito, mientras pensaba cómo quería enfocar. Porque fijaos que la alajá y la agadá, aunque los sabios de Jerusalén dejaron constancia en su talmud y en muchos otros escritos personales, ¿hasta qué punto les parece necio y tonto la sobreocupación en la elaboración de la alajá? Que eso es algo que de alguna manera se extiende hasta nuestros días. Porque en la mayoría de las yeshivot, de los centros de estudios de Torá, se estudia sobre todo la mayor enorme parte del tiempo Talmud y la mayor parte del tiempo no el Talmud de Jerusalén sino el Talmud de Babilonia. Y, y ya Rav Heschel nos dejó de regalo una reflexión todavía en el prólogo, una reflexión que de alguna manera tiene que ver con, con algo que yo les he dicho muchas veces a ustedes. Cada vez que salía a pasear con ustedes por distintos lugares de la Galilea, o cada vez que fuimos a las distintas cuevas de los sabios cabalistas enormes de los primeros tiempos, que están enterrados alrededor de Amirim, donde viví los últimos seis años. Y yo les decía, fijaos qué interesante cómo el paisaje condiciona a la persona y condiciona el corazón y condiciona el alma, y condiciona qué clase de contenido y de conocimiento puedes trabajar porque la enorme mayoría de la cabalá surgió y fue revelada en el paisaje de la Galilea, del Galil del que venimos ahora. Y, y la cabalá viene de ahí. Y buena parte de la cabalá, casi toda la cabalá que no viene de ahí, viene de los sabios de Cataluña y del Languedoc. Y, y caramba, los paisajes de Cataluña, no los paisajes mediterráneos de Cataluña, sino tierra adentro se parecen de algún modo también los paisajes eh, mediterráneos quise decir marinos eh, hay mucho menos paisaje marino del Galil pero, pero también tiene su parecido se parecen tanto los paisajes y en Cataluña y en el Galil es donde surgió la cabalá va más lejos Rav Heschel y, y el Zor habla de eso también por supuesto, y dice que la Torá de afuera de Israel no es la misma Torá de la tierra de Israel. La Torá de la tierra de Israel es por su propia naturaleza una Torá mucho más interior. Porque la Torá y aquellos que son sus depositarios y la tierra que le es con natural, de algún modo son una misma cosa. Así enseña el Zohar y así enseña Eliau a Naví, el profeta Elías en Tanatwe Eliau, y, y eso requiere mucha más profundidad, por supuesto. Pero en el sentido amplio, en que solemos estudiarlo, en el sentido amplio que, por supuesto, incorpora al pacto de la Torah a todos quienes nos unimos voluntariamente al pacto de la Torah. Entonces, es razonable que la Torah de los sabios de Jerusalén sea distinta y sea mucho más interior, mucho más cercana al corazón, que toque mucho más de cerca a lo divino que la Torá de afuera de Israel, que la Torá de Babilonia. Y eso tiene un paralelo en el tiempo, porque lo mismo que estamos hablando ahora, que distingue de algún modo la Torá de la tierra de Israel, de la Torá de Babilonia, es de algún modo lo que nos está prometido que va a distinguir la Torá de los tiempos mesiánicos, la Torá de la Geulá en adelante, la Torá de un mundo redimido, en relación con la Torá, del mundo tal como conocemos, de un mundo oprimido. Podemos decirlo a nuestro modo, mucho más claro todavía. La Torah que se asienta o que se revela en una conciencia de shalom es una Torah muchísimo más profunda, interior, bella, regocijante que la Torah que viene de una conciencia de escasez. La conciencia de escasez me lleva a buscar solamente respuestas tranquilizantes pero Zach a modo de dogmas que me digan que estoy haciendo lo correcto y que entonces todo va a estar bien y no tengo nada que temer, ni en esta vida ni en la vida del mundo por venir, que a mí no me van a mandar al infierno. Y entonces cumplo mitzvot y hago preceptos y me abstengo de hacer cosas como quien toma pastillas antidepresivas, más o menos. Y, y, y eso está mal, pero claro, estaría mucho peor no hacer lo que dice la Torah que haga. Y si yo avanzo un poco más y voy hasta la Torah con conciencia de Shalom, que es lo que estamos buscando todo el tiempo, entonces lo que me voy a encontrar es en la Agadá, en todos los cuentos. Por ejemplo, en las 49 horas y media de cuentos contados por un servidor que tienen en nuestro canal la botica del Templo de Pasos, que está abierto. 49 horas y media, para todo quien haya pensado próximamente hacer una maratón en Netflix con una serie, véngase a la botica del Templo de Pasos. 49 horas y media de cuentos. Y cada cuento viene a despertar otra cosa. Cada cuento, si, si nosotros estamos sincronizados, como, como, como hay que alinear las ruedas de un auto, tengo que alinear las ruedas de mi auto, como hay que alinear las ruedas de un auto, también tenemos que alinear las ruedas del pensamiento. Si alineamos las ruedas del pensamiento, entonces los cuentos vienen a llevarnos hacia adelante a modos muchísimo más bellos de vivir la Torá. A la postre vamos a estar haciendo las cosas que, que son seguir el ejemplo del Creador, que son imitar las cualidades y las actitudes y el modo de ser divino del creador bendito, pero le vamos a agregar el ingrediente de, de felicidad, de despertar a la conciencia de lo divino que hay en mí, de estar desde la gratitud y no desde el miedo. Hasta ahí, dejemos muchos puntos suspensivos porque vamos a seguir adelante con esto y entonces sí, lo que hace unos minutos casi empiezo a decirles, me di cuenta hace un rato, fijaos qué generosa que es la Torah, qué generoso que es el Shem. Qué generoso, qué generoso que es el lenguaje sagrado de la Torah. Esto tendría que estar poniéndoselos por escrito. Voy a ver, cuando suba el video, con ayuda de Shem grabado en la descripción, lo voy a poner escrito. Yo tomo la palabra halajá. La palabra halajá se escribe con hei, que vale 5, lamed, que vale 30, haf, que vale 20, hei, que vale 5. Brum total, 60. Ahora tomo la palabra. Agadá. Agadá se escribe con la alef que vale 1. Gimel 3, Dalet 4, Hei 5, 13. Como amor, que es Ahabá, como Ejab, 1. Tengo 60 y tengo 13. Si lo sumo, tengo 73. El valor de Jogma, de sabiduría, de la Sefirá, de aquí, de donde sale todo lo que ilumina hacia abajo. Cuando yo me encuentro con la Torah en Tiferet, esa Torah que me encuentro en Tiferet del plexo solar, que se manifiesta en belleza, en verdad, en armonía, en salud, en justicia, en esplendor. Todo eso viene del influjo de Jojumá, que tiene una Torah unitiva, que pasa por el análisis de Biná, que nos infla la Torah, y como si fuera Biná es la madre cósmica, procrea, desde esa semilla única que estaba en Jojma, y así llega a Tiferet, pero viene de Jojma, que es 73, y que es la suma, de al conocer la ley y la norma que la rige, y Agadá, conocer cuántas metáforas buenas sea posible, cuántas alegorías, poder representarnos los, las distintas capas en que existe la realidad, las distintas capas de nuestra propia conciencia, de nosotros mismos y de la realidad, y a cada una de ellas aplicar nuestra Torá, uniendo lo divino que hay en mí con lo divino en que soy, como siempre. Javerín, queridos, para un encuentro informal me mandé un monólogo realmente largo. Hasta aquí el monólogo largo, ahora que estamos trabajando en Etzach, en etzach estamos ganándole, Estamos ganándole a la división, estamos ganándole a, a la ansiedad, estamos ganándole al miedo, estamos ganándole a la falta, a la escasez, estamos ganándole a todo porque estamos jugándonos a hacer lo que hay que hacer y ser lo que hay que ser. Vuestro turno. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Se escuchó hasta acá lo que hablé? ¿O estaban acá porque estaban acá y punto? Por favor, adelante. Es vuestro y yo me sirvo un mate y me enrollo un cigarrillo. ¿Quién viene? ¿De verdad no se entendió nada de lo que hablé? ¿Hay alguien escribiendo y yo no lo veo? Alex está levantando Alex. la mano, creo. Por favor, adelante. Abre tu micrófono, Alex. ¿Cómo hacemos para que Alex abra el micrófono? Ahí está, ya. Oh. Creo que ya. Bienvenido. Fabuloso. No, solo para comentar un poco más de lo que es. Usted estaba diciendo, en la vida regularmente cuesta encontrar un camino. O sea, al menos aquí en Latinoamérica, yo creo que usted creció o, o vivió aquí en Latinoamérica, es complicadísimo encontrar un todos, camino. Todos me imagino. Pero llegar a tener una estructura de pensamiento, de dirección y de hacia dónde guiar los pasos es de lo más complicado y creo que es parte del crecimiento que todos tenemos que tener. Inclusive después de muchos años de estar estudiando Torah o definitivo o de diferentes pensamientos, cuesta bastante decir, bueno, tengo un camino. Y vamos a lo que usted estaba diciendo, ¿no? O sea, nos podemos centrar y poner atención en algo, pero eso nos apaga las luces de, de todo lo demás que hay en el mundo, cuando nos centramos solo en una cosa, pero también es imposible abarcar todo el conocimiento. Entonces, para mí es muy importante, reunioncitas así informales como esta, para refrescar y poder respirar un poco de, de camino y de... Como tranquilizar el alma, ¿no? Sin duda, sin duda. Qué bueno, qué bueno que podemos hacerlo. Baruch Hashem. Este, tenemos que seguir trabajándolo juntos y seguir generando ideas. Y hacer cosas. Estamos llenos de herramientas buenas. Mira, nos han inventado tantas cosas que, que hay, hay gente poderosa supuestamente de este mundo que las quiere usar para mal. Pero nosotros nos metemos en el medio como cuando lo hicimos con Facebook, cuando lo hicimos con YouTube nos metemos en el medio, tomamos las herramientas y, y las convertimos en, en templo. Y, y, y mira, y eso de tener que estar refrescando y reaprendiendo y, y reformulando, eso es la esencia de la idea de Teshuvah eh, Si yo soy un hombre de Teshuvah yo tengo que estar preparado eh, a cambiar de idea o a darme cuenta que la idea que era vigente en un momento para mí no lo es ahora, eh, o al revés. Tengo que estar preparado a saber que, que erré en algo y que por consiguiente tengo que enmendarlo y rectificarlo. Si yo no estoy preparado para eso, si en cualquier punto del camino yo creo que ya lo que, lo que yo tengo es la verdad y lo que no es lo que yo tengo es mentira, bueno, en ese momento tengo que empezar de vuelta desde cero porque en ese instante he dejado de entender nada. Este, y, y no es aunque lleves muchos años de estudio de Torá. Cuanto más tiempo lleves y más afán lleves estudiando Torá y, y enamorándote de la Torá, pues más así es aún. Cada vez más fuerte. Cada vez las preguntas van más adentro. Y la satisfacción es cada vez más grande y la gratitud también. Gracias, a, gracias amigo. Yo aprovecho para hacerles acordar algo muy importante, tenemos varias cosas satélites eh, por ahí. Tenemos el proyecto del coro en TikTok. Eh, con ayuda de Hashem, lo que quiero hacer con eso, eh, vieron hicimos una prueba, están todos invitados, quien quiera, a jugar con ese dúo que hicimos con un swing impresionante de una cantante israelí, que dice cosas que, si leen la letra que aparece en pantalla cuando ella canta, y ahí canto yo con ella, y qué sé yo. La letra de, lo que, de la canción que compuso sentí que justo estás hablando de mí ahora mismo en esta etapa. Entonces no podía no hacerlo. Pero con ayuda de Shem, lo que me propongo hacer en los próximos días es hacer un video en TikTok en el cual lo único que voy a hacer es cantar a capela o acaso con alguien acompañándome en guitarra el nigún del Val Shemto. El nigún la melodía en tres etapas del Val Shemto que tantas veces la hemos cantado juntos al final de Shibrim o al inicio y que la hemos estudiado también y hemos entendido que la melodía del Nigún está compuesta en tres etapas que sirven para estudiar las tres etapas del Tikun, de la enmienda que enseña el Baal Shem para cualquier proceso evolutivo. Entonces yo voy a cantar este Nigún, de puro atrevido, no porque yo sepa cantar de verdad, y lo voy a colgar ahí. Después voy a hacer un dúo conmigo mismo en el cual voy a señalar con carteles cuándo empieza cada etapa del Tikkun. Y a partir de ahí voy a invitarlos a todos a sumarse en dúos, a cantar conmigo en nuevos videos de TikTok. Y eso no tiene límite. Podemos hacer, cada uno puede hacer muchos dúos también. Y entonces las voces se van sumando, como si fuéramos un coro cada vez más grande. Y sospecho que puede llegar a ser una experiencia impresionante. Aparte de eso, aprovecho y los actualizo también, que, a ver, vamos a actualizarlos mejor que lo que lo estoy haciendo, que este, a ver si se ve, ¿se ve esto? Sí, muy bien. Este es el CLI, el recipiente de, de vidrio templado que nos va a servir con ayuda de Hashem para el fuego perpetuo del templo, acerca del cual les escribí hace unos días. Eh, estoy esperando ahora que me llegue un aceite especial que encargué, eh, que hay y hay precepto hay, hay, hay méritos en el propio aceite. Eh, y entonces, con ayuda de Hashem, un día de la semana próxima, vamos a estar inaugurando... Un fuego que va a arder aquí siempre y que va a incluir, nos va a ayudar a estar aprendiendo muchas cosas porque con este fuego lo que vamos a hacer es pequeños estudios, no aquí en el patio del templo sino en el templo de pasos donde todavía no somos masa crítica y para que esto funcione de verdad tenemos que ser masa crítica, tenemos que ser muchos más en el templo de pasos y ahí en cada encuentro Vamos a hacer un breve estudio de la Torá de un sabio en particular, de lo que nos enseña un sabio en particular. Ese es un modo de conectarnos con su mérito, de conectarnos con su alma. Luego vamos a agregar entonces una mecha a nuestro juego perpetuo para la elevación del alma de este sabio de quien hemos aprendido. Y entonces vamos a convocarlo a que se una a nuestra propia plegaria y vamos a elevar una plegaria juntos. Eh, eso en cuanto al fuego perpetuo. Ahora sí, ya está de noticias. ¿Quién sigue? Gracias, Alex. ¿Y quién viene? Así yo puedo prender el cigarrillo que me armé mientras Alex nos hablaba. Hola, soy yo. <risa> este, no puedo no comentar esto. Gracias a Alex por la inspiración. Porque... Yo también vivo en América, en México. Y fíjate que he aprendido a lo largo de los años varias cosas. Entre esas, una que me encanta saber y practicar, es que no te afanes por estar aprendiendo. O sea, no te afanes porque, porque yo veo con las chicas que yo atiendo, de pronto entran en un estado de desesperación por saber. Y entonces ese es, esa es dina es perdón desesperada por saber y esa desesperación es mental, no es del alma, no es del ser, no es de la parte uh, abstracta que eres, de lo divino en que eres, porque va más del ego de, ay, ¿por qué el otro sí sabe este verde y todas sus tonalidades y yo no? Esa es tu mente queriendo obligarte a... Entonces, fíjate que hace tiempo di un curso que se llama El Sendero, me encantó, porque en el sendero lo que vimos es, ok, adquiero un, una información, una sabiduría, doy espacio, tiempo a que mi alma lo procese y, se, y, y Hashem me dé jogma, comprensión. Y entonces cuando yo tengo la comprensión, entonces se va a convertir en algo que soy, que va a ser da'at, que me va a llevar a la experiencia, a la práctica, y entonces voy amando eso. No puedes amar lo que sabes, puedes amar lo que eres. Y entonces en ese eres se convierte en tus verdades amadas. Y cuando tienes tus verdades amadas, eso se convierte en pasión y acción para moverte en eso. Aunque esa verdad solo sea el verde claro, ¿qué me importa que los demás tengan todo el pantone como hablan los diseñadores, ¿no? A mí me importa vivir y amar mi verde claro. Cuando voy en este proceso, a lo mejor a Shem le place decir, bueno, ok, ya tienes claro el verde claro, ahora vamos, para que tengas claro el azul claro, ¿no? Entonces, lo que te quiero compartir a ti y a todos es que tengamos tranquilidad. Y en estos 120 años o más, para eso nos dieron tanta vida, ir adquiriendo sabiduría, entendimiento y conocimiento, pero para vivirlo o sea, ¿de qué sirve que seas hace una Wikipedia andante? ¿de qué sirve? no sirve de nada si tu acción no mueve nada, o sea si dices un abracadabra y no se mueve ni un cabello, ¿para qué? entonces me no voy a apasionar, mejor me pongo a <risa> gracias Rap gracias a ti de corazón son, son joyas todos los comentarios, Baruch Hashem. Y gracias, la experiencia tuya es valiosísima. Este, y así es, se trata de aprender a ser aquello que aprendemos. ¿sí? Por eso el templo que se constituye de pasos, no de pensamientos, sino de los pasos que nacen gracias a los pensamientos. A ver, ¿alguien más quiere comentarnos algo? Bueno. Si no tenemos más comentarios, con ayuda de ayer yo voy a pasar a empezar a ponerme al día con vuestros comentarios, los comentarios de muchos Javierime en YouTube, que parece que tengo un atraso grande, y empiezo a achicar el atraso que tengo con lo que cada uno de, me escribe en distintos lugares. Y despacito, estamos creciendo y haciéndolo juntos. Es una satisfacción enorme. Amo estar haciendo con ustedes el Templo de Pasos. Gracias, gracias por acompañarme aquí. Benzratashem, vamos a empezar a hacerlo rutina. Shalom, shalom para todos. Bueno, shalom, shalom.